Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Ni tan mal Sé que había sido peor Y con un poco de suerte No la lío con este barril Vale, vale Arquiria. Ahora no voy a tirar. Nada más, nada más. Me ha tocado sacrificar esa bandida, pero es que si no me iba a hacer un daño, pero... Brutal. Por favor, no la pifies, no la pifies. Bien. Importantísimo no pifiarla ahí, eh. Importantísimo. Era mega importante no pifiarla ahí. Era importantísimo no pifiarla ahí. Cicla muy rápido. Yo también ciclo bastante rápido. Tengo, tengo veneno, por suerte, para todos los clones. Me viene súper bien. Golpeamos en torre, que son casi 600. Y nos llevamos esto de regalito. Bien, volvemos a las 5800, volvemos a las 5800, voy a jugar ofensivo en este caso porque no tengo un buen comienzo. Demasiadas victorias tenía ya, ¿eh? Demasiadas victorias tenía ya en mi haber. Ya Supercell ya me empareja con alguien que... Que pueda hacerme frente. No tengo nada bueno en este caso. Para todo esto. No voy a matar a ese príncipe, pero me gustaría. Estaría bastante guay. La verdad... Tiene el príncipe. Sorpresa que no tenga el príncipe. Tiene Mega Knight. Qué bien me viene esto. Le he liado, le he liado, le he liado, le he liado. Le he liado pero me he repuesto Con el veneno Vamos a tirar esto así Y tratar de sacar un cerdito Ese Tesla muy mal tirado No me tira el barril, eh. Sorprendentemente no me tira el barril. Sorprendentemente no me ha tirado el barril. No tengo nada bueno para empezar, voy a esperar a que tire el. pena que el dash de la bandita no pegue como un poquito en área, tío, para esa torre, ¿sale cerdo? no sale cerdo, qué rabia, tío hubiese molado que saliese cerdo ahí hubiese molado que hubiese salido a cerdo, eh, la verdad Me da tiempo a reponer, me da tiempo a reponer. Ay, que no se frena. Golpea. Su puta madre. Este push le ha dado la victoria. Valkyria, no. Vamos a ver si logramos que no se mueva mucho. están golpeando torre, los duendecillos, lo que no entiendo es por qué al caer los duendecillos no sigan con, con la torre, eso es lo que a mí me da un poquito de rabia. tarjete a torre vale aunque te ir el mini peca yo creo que se la tiro no hace falta tirar el mini peca Ni tan mal aquí, ¿eh? Ni tan mala defensa. Ni tan mala defensa. Me dejó tirar la torre de gratis, por así decirlo. Y ni tan mala defensa, ¿eh? No estoy descontento con el resultado. Aquí sí que ya tal... Le quita... No le quita el escudo, qué perro. Le tengo que quitar el escudo así. Y yo no alcanzo torre, eh. Tengo que seguir defendiendo. Ahí me confundí con ese veneno. va a ir a daño, así que una última intentona ha ganado la partida no puedo decir otra cosa su furia ha sido clave su furia ha sido clave ¡Oh, avanza un poquito más! Prácticamente el mismo mazo, pero él tiene máquina voladora, ¿eh? tiene Tesla máquina voladora y Tesla y hechizo fuerte ¿cuál tiene? veneno como yo Un, un buen dragón eléctrico. Un buen dragón infernal. Me ha dado la partida, ¿eh? Un buen dragón infernal la he ido ahí. Así que. Ni tan mal. Porque el mago eléctrico no golpeaba el dragón. Entonces me ha dado la partida. Eso. Eso me ha dado la partida. Tiene peca, ¿no? Un poco de suerte, da el dash. Y salta. ¡Doble dash! Buah, la bandita está rotísima, tío. A ver, tengo que hacerlo. Porque así golpeo a bárbaros. Pues no tira bárbaros, tira eso. Me fastidia bastante, la verdad. Antes de que me tilte el chico este... Vamos a cancelarle las notificaciones. Muchas gracias, Martín. ¿Por qué? A ver, que me viene bien, pero ¿por qué ha golpeado ahí el... este? No tenía que haber golpeado, desde mi punto de vista. No tenía que haber golpeado ahí el megacaballero. ¿Visteis que con un simple hielo me ha igualado la partida? Le he, dejado, le he dejado a las puertas de las 5.900, ¿eh? Le he dejado al pobre a las puertas de las 5.900. Gracias, Martín. Tampoco considero yo que lo haya jugado excesivamente bien. He tenido suerte con esa bandida que dio Dash. Esto no mola. Tío, he tirado bien de tiempo. Soy de España, soy de España. Soy de Españita. ¿Me interesa que lo mate? No me interesa que lo mate. Muy bien jugado, ¿eh? Ha gastado mucho elixir, pero muy bien jugado. Me ha ganado más tal... ...de lo que yo le he sacado. Vale, tenemos esta... Y esto. Vale, no lo voy a poner a cargar porque me voy a. Me voy a ir en breves. Venga, ya no puedes tener, tío. No puedes tener el Disir. puso nervioso, pero lo ha he hecho bien tío Tesla no tiene el Tesla ahora mismo sí, pero lo hizo bien, está muy bien defendido me de defendió las tres tropas con con un cohete así que lo hizo bien, desde mi punto de vista me está intentando dejar ay mierda, ese veneno golpea, sí, está golpeando, vale sin elixir. Para de esa manera tirarme el globo. Solo una vez, golpeo una vez. Tengo que ciclar. Porque no me llega, ¿no? No me llega. Vamos, cinco mil novecientas. Al fin llegamos a las cinco mil novecientas. Qué pesadilla, chaval. ¡Qué santa pesadilla! 5.900. Reclamamos 10.000 de orito, Ojito, ojito lo que me ha costado. En mi vida me habrá costado algo tanto. En mi vida, tío. En mi vida. ¡Qué barrera psicológica hay aquí, tío! ¡Qué barrera tengo! ¡Oh! ¡Qué suerte! La Virgen. ¿Cuántas partidas? Una, dos, tres, cuatro partidas seguidas. Y luego tenía otra... Por aquí, una dos tres cuatro 5, seis oye, ni tan mal, 5.900, lo voy a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, perdonad, y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.